Hola, soy Ursula, tengo 23 años y nací en Portland, Oregon, pero mis padres son chilenos. Mis abuelos paternos se mudaron aquí en 1973, escapando de la dictadura de Pinochet. Y aquí ellos formaron una familia grande. Hoy todos mis tíos y tías viven en el mismo barrio que mis padres y yo. Hoy vengo al doctor porque me han sentido muy mal los últimos tres días. Tengo mucha sed. Me siento muy cansada, tengo la visión borrosa y he notado un aumento de mi apetito. Hablé con mi madre y ella teme que yo tenga diabetes como mi padre. Ya le dije que no se preocupe, pero yo también estoy pensando que puedo tener diabetes. Temo estar tan enferma como lo estuvo mi padre.